Buenas, soy Eduard, soy alumno de tercero de veterinaria y soy el presidente del club de clínica equina Medequinus de, de la universidad. Estoy aquí para presentaros las actividades que van a tener lugar esta semana por parte de Campus Life, que estoy seguro que a todos y a todas os pueden interesar. Empezaríamos el martes, en la que tendríamos una charla sobre consejos útiles para acabar con la procrastinación y un taller para aumentar la motivación, este último sería en inglés, por parte del Servicio de Orientación. Y también habría una sesión de Core Training. El miércoles tendríamos una charla sobre ceu saludable y un taller del Servicio de Orientación con trucos para mejorar tus exámenes y cómo crear mapas mentales. Este último también sería en inglés. El jueves, técnicas de relajación y sesión sobre motivación. Esta última en francés, sesión de tonificación y club de lectura en inglés. Todas las sesiones son online, por lo que lo podrás seguir desde el equipo del Teams Campus Life from Home, desde el cual tienes acceso del icono de Campus Live que puedes encontrar en tu intranet. Además, esta semana el servicio de CEO Idiomas empieza en los tándems idiomáticos, para las carreras bilingües como son veterinaria, farmacia, enfermería, odontología y medicina. De esta forma podrás practicar los idiomas que a ti te interesen con alumnos de otros países que estudian lo mismo que tú. Nada, esperamos veros a todos y a todas en estas actividades que seguro que vamos a aprovechar todos al máximo. ¡Saludo!